¿Cómo te hablas cuando tienes un día de mierda? ¿Cómo te comportas contigo mismo? No solo con el resto, contigo mismo cuando tienes un día de mierda. ¿Qué cosas te dices? En este vídeo, en este podcast... No te voy a hablar de emprendimiento, no te voy a hablar de marketing, no te voy a contar estrategias, porque hoy es uno de esos días, de esos días donde sientes que, que el mundo está encima tuya, que lo estás soportando y pero poco a poco te va tumbando, que no sabes qué hacer, no sabes si, si continuar trabajando, si dejarlo, si ni siquiera estás por el buen camino y desde fuera se ve muy bonito ser dueño de una empresa, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, tener cuatro personas en el equipo, hacer lanzamientos de más de 50.000 euros. Pero eso también forma parte de esos días donde, como el de hoy, no tienes ganas de hacer nada, ni siquiera de estar aquí. No tienes ganas de prácticamente nada. Pero esos días también forman parte del camino, porque... Sé que conoces también estos días, estos días donde, bueno, pues estás a punto de cobrar tu nómina. O hoy justo tienes una cena con tu pareja. O ya se acerca el fin de semana y has quedado con tus amigos. Y cuando esos días llegan, es muy fácil ser buena persona. Es muy fácil seguir hacia adelante, es muy fácil continuar con tus proyectos. Ahora bien, cuando, cuando no tienes un día de esos, cuando las cosas se tuercen, Cuando has movido una ficha y ha habido un problema que no esperabas. Cuando pasan esos días, ¿qué tipo de persona eres? Porque todos, cuando tenemos un buen día, somos la hostia y tendemos a ser muy buenas personas con todo el mundo. Pero, ¿qué tipo de persona eres tú cuando tienes un día de mierda? Cuando estás a punto de dejarlo, cuando sientes que el mundo está aquí arriba y poco a poco te va comiendo... ¿Cómo te comportas con tu pareja? ¿Cómo te comportas con tus amigos? ¿Qué haces con tu proyecto? Cuando estás en uno de esos días. Desde hace tiempo, dejé de, dejé, dejé de fijarme cómo era la gente en sus buenos momentos. Porque todos, cuando tenemos un buen momento, cuando estamos en un momento muy bonito, somos muy buenas personas y somos muy amables y somos los mejores socios. Pero cuando tenemos un momento de mierda, Ahí se muestra realmente quiénes somos. Y es que hace ya unos, unos varios meses iba conduciendo con el coche. Y, bueno, yo no tengo coche, hace ya que lo, lo vendí si queréis algún día contaré esta historia de por qué lo hice. Iba conduciendo con el coche y había un semáforo en rojo. Era por la noche, doce y media de la noche, no había nadie en la, en la carretera. Y me lo salté. Y el semáforo en rojo, no había nadie, tenía prisa y me lo salté. Y en ese momento algo dentro de mí se sintió mal. Pero dije, joder, Dani, si, si nadie te ha visto. Y cuando llegué a casa, aparqué el coche en el garaje, cerré la puerta, me bajé y dije ya. Nadie me ha visto, pero me he visto yo. Y eso es suficiente. ¿Cómo te hablas cuando tienes un día de mierda? ¿Cómo te comportas contigo mismo? No solo con el resto, contigo mismo cuando tienes un día de mierda. ¿Qué cosas te dices? Cuando vas por la calle y encuentras una lata de Coca-Cola tirada en el suelo, ¿qué es lo que haces? Ah, no, si nadie me, si nadie me está viendo no la voy a recoger. ¿Qué te estás viendo tú, joder. Hace poco también pasó que hubo un, un error de pago con uno de los clientes. Eh, se cobró por dos la facturación. Si son 10, 20 euros, bueno, eh, molesta, pero si son 1997, pues duele bastante. Lo cierto es que bueno, esta persona no se había dado cuenta y, y yo me sentía hasta mal. Es decir, cua, cua, es, nada más que lo vi, dije, no, o sea, no puede ser. O sea, yo ya me sentía hasta mal. Y de forma directa, hablé con esta persona y le devolví el dinero. Oye, Dani, pero, pero si, na si nadie te está viendo, pero que te estás viendo tú. Que eso es lo que mucha gente no entiende. Ahora mismo estoy aquí solo, pero me estoy viendo yo, estoy yo hablando conmigo. Y ese es el punto aquí. Y en estos días donde... No tienes ganas de hacer nada donde mandarías todo a tomar por culo. No olvides que estás contigo. ¿Qué es lo que te dices? ¿Cómo te hablas? Así que nada, te dejo con esta reflexión. Yo voy a continuar dando un paseo. A veces viene bien bajarse de la bici, ajustar el manillar y seguir hacia adelante.